Naki, cada vez que empieza un año, la gente dice, bueno, sorpréndeme 2019, sorpréndeme 2020. Y este año... Ah, yo creo que rompió todas las barreras, toda la capacidad de asombro, aunque hubiese sido una locura para un país que superó el 7000% de inflación en 2019, naguera 2020 rompió las barreras de las sorpresas. Por eso vamos a hacer un enserio especial para analizar qué pasó durante todo el año. Esto es en serio. Y ella es Naki Soto. Muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal y que además son parte de patreon.com slash Naki Luis Carlos, todo pegado. Recuerden que estamos ya cerrando el año y sería un gran regalo que ustedes se sumaran allí. Es un bonito regalo de Navidad. Como no lo fue el arranque de 2020. 2020 arranca con un golpe a la Asamblea Nacional. Sí, se iba a instalar el último periodo legislativo según la Constitución, que era el de 2020. 2020 para el 5 de enero y ese día no le permitieron sesionar a todos los diputados que iban a esa, vamos, al Parlamento. Y fue una sesión de trompadas, de gritos, de muchísimos funcionarios de la Fuerza de Seguridad del Estado diciéndole a los diputados legítimamente electos que no podían entrar a la Asamblea. Que no los tenían en lista, como si fuese trabajo de la Guardia Nacional Bolivariana pasarle lista a los diputados que van a ejercer su trabajo. Pero no solamente ocurrió eso, sino que después de dejar por fuera a Juan Guaidó y a decenas de diputados, a la mayoría legislativa entonces adentro el chavismo nombró a su propia directiva y nombra no a alguien del Partido Socialista Unido de Venezuela sino a Luis Parra, a Luis Parra. O sea, yo lo celebro, de verdad. Luis Parra es probablemente uno de los políticos más nefastos que tiene Venezuela y se ganó a razón de una acción tan deplorable como esta, sanciones en muchísimas partes. La directiva de Luis Parra solo fue reconocida por Rusia. De resto, el mundo dijo... ¿Cuál directiva? Pero además fue como si Nicolás Maduro dijera, bueno, como no pude controlar este parlamento, no pude anularlo, no pude además... Eh tomarlo por la fuerza con la Asamblea Nacional Constituyente, entonces me invento una directiva propia que son diputados que respondían al lobby de Alex Saab, el importador de la comida de los CLAP. Este grupo de diputados ya había sido denunciado por Armando.info en el año 2019 como el grupo de los alacranes. Así es. Que eran personas militantes de partidos opositores que se vendieron o trabajaron para este lobby y cambiaron su línea política. Por esa aventura opositora fue que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a estas personas como sancionadas, nuevas sancionadas. Y además de Luis Parra, sancionaron a José Brito, sancionaron a Negal Morales, sancionaron a José Gregorio Noriega, sancionaron a Conrado Pérez, Adolfo Superlano y Franklin Duarte. Y además, para que lo tengan allí de dato de enero, el dólar estaba en 76.600 bolívares. Barato, ¿no? Yo creo. Para la fecha posterior, el 13 de enero, <risa> quizás, bueno, la gente que no se puso las pilas, no guardó divisas, sepan que pocos días después el dólar estaba en 83 mil. Y bueno, muy, muy, muy mucha pena que no lo hayan hecho. Con esta debilidad institucional era lo más sencillo, ¿no? Bueno, y si no compraron bitcoins y no invirtieron en forex y no compraron petro, pues les habrá pasado como a nosotros que tampoco lo hicimos. Si eso les parece sorprendente, haber tenido una asamblea nacional tomada por el poder y tratando de imponer un poder de facto, imagínense que en febrero, en lugar de celebrar el Día de los Enamorados, tuvimos en plena autopista un enfrentamiento armado entre funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Lo que se como la batalla del 6 CPC contra la FAES en plena autopista un 19 de febrero, para lo cual además las autoridades hicieron silencio. Ahí no se dijo nada durante días que había pasado porque en la Francisco Fajardo hubo ese tiroteo, pero ya nos indicó que las fuerzas de seguridad en Venezuela no estaban respondiendo a un único mando, no había orden, hay conflictos allí y eso ha sido también una, una mecánica a lo largo de 2020. Importante, sí, porque efectivamente cumple con el principio de no responder por lo que está mal. Un principio fundamental del chavismo es hacer silencio ante los problemas. Los problemas no existen y en la medida que yo no los menciono, no forman parte de su agenda pública, de su país paralelo, ergo... Si yo no lo digo, no pasó. ¿Y cómo se enteró el país si en ningún medio apareció eso? Gracias a las redes sociales, porque la gente grabó tanto el enfrentamiento frente al centro comercial Tamanaco, como la segunda ronda que hubo en la autopista Vallecoche. Gracias a la gente que levantó su teléfono, grabó lo que ocurría y, y lo compartía por WhatsApp, fue el que el país lo supo. ¿Qué más pasó en febrero, Nacho? Tuvimos aquí? un de hito que fue una gira internacional que realizó Juan Guaidó. Juan Guaidó sale del país a pesar de las prohibiciones y realiza una gira que terminó siendo importantísima para la cooperación de la comunidad internacional en la causa democrática venezolana y que le robó titulares al chavismo. Fueron 23 días de gira que empezaron primero por una salida, se supone que por la frontera con Colombia, eh, caminando, y luego incluyó una gira donde fue recibido como jefe de Estado por distintos países. Trato de jefe de Estado. Una cosa muy curiosa en términos de alianza internacional. Fue a Europa, fue recibido por líderes europeos, estuvo en foros internacionales, pero el punto cumbre de esta gira fue estar en el discurso de la Unión que dio Donald Trump en, en el, vamos a decir, en la sede del Parlamento en, en Estados Unidos, donde Juan Guaidó fue aplaudido por demócratas y republicanos. Sin duda. Y si fue importante esta historia, imagínense lo que supuso para los venezolanos que en marzo, comenzando el mes de marzo, se incendiaran los galpones del Consejo Nacional Electoral, los galpones que conservaban todas las máquinas de votación de Venezuela y de repente perdimos ese montón de aparatos. A eso hay que ponerle un contexto y es que en el marco de las negociaciones políticas y la presión que había contra Nicolás Maduro era que se realizaran elecciones libres en Venezuela y este hecho, qué casualidad, pues dificultó todas las cosas porque se perdió todo el material importante para el sistema electoral de máquinas, captahuellas y demás que estaban en estos galpones. Pero lo más curioso es que no hubiese explicaciones posteriores. Se habló de un grupo, un grupo que hizo un video encapuchados, pero no los detuvieron, no los buscaron, no se habló de quiénes eran los responsables de la custodia de ese material, no se hizo un seguimiento de esa noticia, no hubo meses después una entrega de resultados, nada. Y lo más curioso es que cuando cambió la directiva del CNE, dijeron que ya tenían meses negociando un nuevo sistema. En efecto, y nadie de ese nuevo CNE, por cierto, nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia con dos magistradas dentro de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, una belleza de datos. Nadie explicó cómo fue la licitación, quién siguió sistema? ese proceso, ¿Quién, quién lo decidió con base en cuáles reglas, cuál fue el presupuesto, cuánto le costó a la nación todo este nuevo sistema que llevaban meses negociando, nadie supo nada de eso. Marzo es un mes importantísimo para la historia de este país, pero también la del continente. Pero en principio, en lo local, en Venezuela hubo una serie de protestas. Protestas de calle. En algunas de ellas incluso terminaron el día con detención de diputados. Así y es. nuevamente se llevaron preso a Gilbert Caro. Y nuevamente se llevaron preso a Renzo Prieto. Y otras personas fueron detenidas y asediadas. Pero eso fue la primera semana de marzo, que fue súper tensa. Porque la segunda semana de marzo se... Dijo, se informó al país que se habían detectado los primeros casos de coronavirus. Y de repente llegó la pandemia y este gobierno que todo lo protege y tanto se preocupa por los venezolanos al punto de mantenerlos en una emergencia humanitaria compleja pasando hambre, dijo, no, hay que volver a nuestras casas, vamos a llevar una cuarentena lo más estricta posible, al punto de detener ciudadanos en la calle, porque son unos genios, ¿ah? En un momento donde la gente no debía estar junta, debía mantener distancia, necesitaba algunas reglas de bioseguridad, esta gente, para dejar muy claro el rango de la cuarentena, detuvo ciudadanos en la calle y los metió en calabozos. La emergencia, el decreto de emergencia se anuncia el 13 de marzo y a partir de la semana siguiente empieza el confinamiento. El dólar en este momento estaba en 80 mil bolívares. Y se da esta paradoja extraña del año 2020, y es que por dos casos todo el país fue encerrado durante meses pero en el mes de diciembre de 2020, en donde hay ya miles de casos reportados, la gente anda en la calle y hay una suerte de liberación absoluta. Pero volvamos otra vez a marzo, porque el inicio de la pandemia no solamente significó que el mundo entero estuviese confinado, sino que dentro de Venezuela todas las capas de censura, Control, persecución, hostigamiento, miseria, pobreza y demás, se le suma esto de parar la poca productividad que había en el país Así y es. parar la información. Porque si hay un hito importante del coronavirus en Venezuela es que los primeros periodistas que informaron sobre esto fueron perseguidos, hostigados, censurados. Los dos ejemplos más notables que tiene Venezuela sobre el asunto de la censura fue el hostigamiento contra Darwinson Rojas y Gregoria Díaz, un par de periodistas que solo informaron la verdad. Había casos de coronavirus. Punto, pelota. Y les hicieron la vida cuadritos, solo por informar lo que es su deber, además. De, de, de hecho, en el caso de Gregorio es aún más grave, porque dijo lo correcto. Hay casos sospechosos que están esperando los resultados del laboratorio. Y solo por decir eso la acusaron de generar zozobra y Así pánico en la es. población. Y Darvinson, por publicar datos de casos en Miranda, lo visitaron en su casa, además con el cuento de decir, es que creemos que aquí hay un caso. Ajá. Entraron, golpearon a su familia y se los llevaron a todos presos. Y les incautaron equipos y él estuvo detenido por 12 días solo por un tuit donde hablaba de coronavirus. Incluso en el caso de Gregoria Díaz de Churuguara, fue gravísimo porque el gobernador... Sí, el gobernador de Aragua toma, tomaba los tweets y los ponía en sus estados de WhatsApp para decirle palangrista. ¿Por qué poner a alguien en WhatsApp, que es donde la gente vende dólares, remata cosas? O sea, es como un insulto doble. El, el nivel de exposición es impresionante, pero es también una manera del poder decirte te puedo hacer añicos cuando a mí me dé la gana. Fue muy grave, un pésimo precedente para el periodismo venezolano. Venezuela, al finalizar el año, tiene cifras que superan los 100.000 contagios, 100.000 personas infectadas, pero como hemos hecho a lo largo de todos estos meses, son cifras reconocidas. Luis Carlos, de verdad, el manejo del, del asunto del COVID en Venezuela, de las cifras oficiales, ha sido bastante artificioso. No solo nuestra, nuestros rangos son muy distintos a nuestros países vecinos, aún asumiendo como variable fundamental que la economía venezolana se redujo lo suficiente para reducir significativamente el tránsito y la, la la, el flujo de personas el flujo de personas tal cual el encuentro de personas y que eso pueda influir positivamente en reducir la cantidad de contagios el tema del manejo informativo ha sido sencillamente demencial. Venezuela es uno de los pocos países que no tiene un horario fijo para presentar los datos sobre los nuevos casos, la cantidad de muertos, etc. Eso ocurre cuando le da la gana al poder. Un día lo hace el ministro de comunicación, un día lo hace la vicepresidenta, otro día lo hace Nicolás, otro día lo hace uno de los muñecos. Depende de cómo les venga la luna. ¿Sabes quién no lo hace? El ministro de salud. Porque Gracias. otra particularidad venezolana es que el ministerio de salud se borró. Los infectólogos y epidemiólogos no están hablando en espacios oficiales, sino que les toca usar Twitter, blogs, algunos reportes, noticieros internacionales. Es decir, es como la, la información por proxy. Y además... Resulta que pasan los días, pasan las cifras y Venezuela tiene mejor desempeño que Dinamarca. Yo que llevo el reporte diario les puedo decir que el gobierno venezolano ha tenido la grandeza de recuperar gente antes de que se cumpla el periodo normal de recuperación de un paciente. Es decir, ellos van sumando 330, 340, 360. En una semana puedes acumular, supongamos en el mejor de los casos, 1.200 eh, ...contagiados, nuevos casos... ...y la semana siguiente... ...ya están recuperados... ...porque el proceso de recuperación en este país... ...es tan rápido, es tan pronto... ...es tan eficaz... ...que las cifras cambian y cambian y cambian... ...de una manera absurda... Es que... ...sencillamente absurda... ...tenemos casualmente... ...como aquí no se siguen publicando... ...los boletines epidemiológicos... ...tenemos casos de muertes por... Uh, ...tuberculosis... ...por toferina por uh, algún tipo de complicación pulmonar, pero nunca, nunca es COVID-19. El asunto es que en Venezuela hay más cifras, más allá del oficial. Y uno importante a seguir durante estos meses ha sido la de los médicos. Y las cifras de médicos habla ya de más de 290 personas fallecidas del sistema sanitario. ¿Qué nos dice médicos por la salud? Estas, estos casos son comprobados por ellos, medidos por ellos con estadísticas diarias. Entonces, si Venezuela oficialmente tiene 900 muertes por covid pero el gremio médico cuenta médicos, enfermeras y personal sanitario, y ya ellos son más de 200, casi 300, significa que la correlación entre pacientes fallecidos y personal médico fallecido es absolutamente distinta y alterada a la del resto del mundo. Lo que estamos diciendo de manera indirecta es que eso nos puede dar un indicador de que las cifras reales en Venezuela son muy superiores a las que se han dicho. No, sin duda, si tú tienes a un tercio de tus muertos por COVID son personal sanitario, loco, o esta gente va a trabajar en traje de baño y le pega la mano a todas las personas contagiadas y nunca ha usado una mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. O las cifras son alteradas, sin lugar a dudas. Sí, y ocurre que en medio de esta incertidumbre también apareció la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que publicó un informe diciendo el 8 de mayo que Venezuela podría experimentar entre junio y septiembre una curva de contagios de mil a mil casos diarios. Por hacerlo, fueron amenazadas y perseguidos. Pero es que además se suman más cifras y es que Venezuela, en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, realizaba 150 pruebas PCR diarias. Para que tengan una idea, en ese momento Colombia hacía casi 2.500 al día. Entonces, si Venezuela tenía pocos casos, era porque hacía... Pocos exámenes. Entonces, en Venezuela hay casos, claro que los hay, pero es como si el Estado dijera... Lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala. Y se ignora lo que está pasando alrededor, porque cuando la gente está informada y compara con otros países, no es que Venezuela está mejor, es que está menos informada. Sin lugar a dudas. Ahí sí es, <risa> va vamos a seguir insistiendo en ese tema de las cifras alteradas, pero yo creo que lo que realmente altera al poder es... ...este hito de las sanciones, LC. Oh, sí, ¿ustedes recuerdan a Luis Parra del que hablamos en enero? Pues bueno, sus sanciones no fueron las únicas de este año. Para que tengan una idea qué pasó. A ver, el 7 de febrero el Departamento del Tesoro anunció sanciones a Conviasa... La única aerolínea prácticamente que en este momento, en diciembre, está volando a nivel nacional. El 12 de marzo, Estados Unidos sancionó también a otra subsidiaria de la empresa rusa, Rosniev, que es TNK Trading International, por apoyar a Nicolás Maduro. El 26 de marzo, Estados Unidos le pone un precio a la captura de Nicolás Maduro. Dice que hay una oferta de 15 millones de dólares por apresar a Nicolás bajo cargos de narcotráfico. Y además hay 14 funcionarios más en esta misma llamada que se incluyen acá. ¿Qué ocurre? Que esa, ese, ese hito no está, no está solo. El 29 de junio la Unión Europea sancionó a Luis Parra y a 10 funcionarios más. Y justo cuando pensábamos que la entrada de Luis Parra a la Asamblea no podía ser más pavosa, Suiza lo vuelve a sancionar a él y a otros funcionarios en julio. Y el 21 de julio es que se anuncia la recompensa por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Son 10 millones de dólares menos que Nicolás, pero hay... Una recompensa. Luego, para el 22 de septiembre, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán y contra Nicolás Maduro, al considerar que este país violó el embargo de armas que existía. Aquí hay que aclarar también que, por ejemplo, una de las sanciones es que no se puede financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica, es. que es el cuerpo de seguridad iraní, como. Bueno, la suma de las FAES y otras cosas en Irán. Y justamente el intercambio de gasolina, combustible y otras cosas con Irán se considera que está financiando a ese cuerpo. Así que Estados Unidos está tratando como de eh, mediar, intervenir en esos dos frentes que tiene sancionados. Si las sanciones de este año fueron una ceremonia de premios, yo creo que Luis Parra fue que sí, Bad Bunny. ¡Oh, Cristo! <risa> y, y ¡Sí, claro! Se, se lo, lo llevó, llevó. todo. <risa> Wow, ¡Qué ejemplo! El ESE de salival? está bien. Evidentemente, por estas sanciones hubo consecuencias. Y es que al haber afectado las transacciones de Rosniev, que insistimos, le pudo sacar a Venezuela más de 3 mil millones de dólares en los últimos años, y luego que lo sacó se fueron. Pero al afectar este tipo de, de, de intercambios comerciales, pues mermó la posibilidad que tenía Venezuela de importar combustible. Sí, la escasez de gasolina ha sido un hito fundamental en 2020. No es la primera vez que pasamos por un suceso como este, pero sí es la primera vez que Venezuela se queda sin taladros trabajando. A partir de junio, los venezolanos no tenemos un taladro funcionando en este país. La producción petrolera venezolana mermó hasta casi la mitad de las cifras que tuvimos en 2019 y eso ha afectado todo. Afecta, obviamente, también toda la desmejoría en la infraestructura de la industria petrolera venezolana y si está desvalijada la infraestructura, también lo está el área del conocimiento. El chavismo tuvo la soberbia suficiente para creer que lo único que hacía falta para manejar una empresa de las dimensiones y el nivel de especialización técnica de PDVSA era fidelidad a su marca, fidelidad a su causa política y fue mermando la cantidad de profesionales que hicieron posible esa empresa, que levantaron esa empresa y ahí la tienen, es una empresa absolutamente destrozada. Por eso los trabajadores petroleros fueron sumamente importantes este año porque denunciaron el mal estado de las refinerías para decir que esto no era un problema de si se importaba o no gasolina a Irán porque Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta Gracias. y además la gente en Táchira sabe que le está fallando la gasolina desde hace más de una década, es decir, no es un problema sobrevenido, pero estos trabajadores fueron los que revelaron que había un problema en las refinerías y justamente por no tener talento, por no apreciar y no pagar lo que cuesta el talento esa gente se fue y esas refinerías se vinieron abajo, lo que significó la crisis del país. Pero hay más cosas. Y es que en términos de sanciones, el banco Wells Fargo en Estados Unidos hizo una cosa que llaman sobrecumplimiento. Es decir, temiendo que se le generaran muchos costos al tener que revisar el origen de los fondos de todas las cuentas de venezolanos, lo que hicieron fue suspender el uso de CELE. Para cuentas que tuviesen algo que ver con Venezuela. La gente entró en pánico y se dijo: se va a cerrar la banca estadounidense. CL es el pago móvil en Venezuela, si no lo saben, aunque sea un sistema que solo funciona entre bancos estadounidenses. Pero eh, esta medida de Wells Fargo se echó para atrás, tiempo después, pocas semanas después, porque se dieron cuenta que era excesiva pero igual queda ahí como el hito, que es como mucho cuidado que no haya sobrecumplimiento. En este desmantelamiento, en esta versión de país, en junio, la gente de DirecTV, que es la compañía de prestación de servicios de televisión más amplia, más grandota que había en este país, dijo, hasta aquí juego yo. Voto Pierrita, no juego más, chao, lo siento, de verdad no puedo más con esta historia. Y la cosa fue el... Pánico, Una de las, de las pocas, eh, ¿cómo decirlo? Fuentes de entretenimiento sí. de cualquier venezolano. Bueno, se acabó y la respuesta que tuvo el Estado venezolano fue detener, detener a varios de sus directivos porque usted no puede tomar la decisión libre de cerrar una empresa. que se ha creído usted? Esto fue el 19 de junio del año 2020 y ya explicábamos en los en serio dedicados al tema de DirecTV que hubo un conflicto. El Estado venezolano obligó a esta empresa a transmitir canales que estaban sancionados como Globovisión y PDVSA TV porque tienen juicios abiertos en Estados Unidos, sobre todo el dueño de Globovisión, y... Y además, ellos no podían, es decir, Globovisión, en este caso DirecTV y AT&T, no podía transmitir esos canales porque ellos deben responder a leyes de Estados Unidos. Ante ese conflicto, obligación local y obligación global tuvieron que suspender sus operaciones. Ese, eso se resolvió, fíjense que para el 19 de junio el dólar estaba en 182 mil bolívares. Pero eso se resolvió hacia el mes de octubre. Durant oh, sí, cuando DirecTV pasa a ser Simple TV... Eh, y esto ha sido un merequetengue, que usted me trae otra vez el, el no se llama router, ¿cómo se llama el corotivo El dispositivo para activar la señal que y todo estas Sí, este asunto. que no, que Pero... las tarifas van a ser burdas de baratas, que no, que van a ser costosísimas, que. Y pasamos de verdad, del concepto de DirecTV a Simple TV a sin TV. La gente se quedó sin televisión. No ha habido manera de reconectar de nuevo una empresa con la complejidad técnica. Que tenía Directv, esta gente está convencida que solo basta comprar la empresa y la cosa hecha para adelante. Y no no funciona así. Si sí, no es un clic y ya eran dos millones de suscriptores no todos tienen la capacidad de pagar lo que cuestan los servicios reales de la televisión satelital que es un lujo pero pasamos de que antes fuese gratuito, casi gratuito a un sistema de cobro ¿Qué es lo importante acá que un grupo llamado Scale Capital compra eh, el, el permiso de distribución de esta señal en Venezuela y cambia entonces el modelo y esa estructura de negocio pues necesita ser replanteada pero bueno esa fue la parte del de entretenimiento. ¿Pero qué pasó? Que cuando se resolvió este problema para octubre, ya el dólar estaba en 400 mil bolívares. Ay, mi hermano, y ahora es que falta para esa historia. ¿Sabes qué más pasó en 2020? A ver. El hito de las violaciones de derechos humanos y la ONU. Señores, para el 16 de septiembre la ONU acusó al gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad y lo hizo de esta manera. Una misión independiente durante un año recabó pruebas, investigaciones, entrevistas a miles de personas y todavía le faltan decenas de miles más que pudieron narrar sus historias. De esas historias extrajo varios casos y estudiando esos casos detectó el patrón de que en Venezuela hay... Desaparición forzosa, detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales que además se hacen con una intencionalidad política contra un grupo determinado. Eso ocurre en la ONU y, señores, el panorama de la diplomacia sobre Venezuela empieza a cambiar. Cambia significativamente porque la... la posibilidad de que esto haya ocurrido y que haya sido además concertado desde el Estado, desde los cuerpos de seguridad del Estado, con un patrón de órdenes. Eh, obviamente cambia el concepto sobre esta historia, ya no es un asunto sobre el debate ideológico de un gobierno con el que puedes o no estar de acuerdo, sino que efectivamente has sometido a tu disidencia a fuerza de, Terrorismo de Estado. La has hostigado, la has detenido arbitrariamente. Todos los el asunto de la detención, además, lleva aunado los tratos crueles y degradantes, las torturas, las agresiones sexuales. es Ese mundo alrededor de las detenciones en Venezuela es de las cosas más oscuras. Curas que puedan imaginarse y hay por fin una misión independiente que le da el tenor a esta historia que es capaz de decir mira y sabes que ahora es que falta por averiguar. Ahí pasaron dos cosas, uno que a partir de ese informe se le recomendó a la Corte Penal Internacional que actuara sobre Venezuela y dos que el 6 de octubre por voto de la mayoría, se renovó durante dos años más el trabajo de esta misión, que podrá entrevistar a más víctimas, sustanciar más casos y señalar a más responsables, que es una de las cosas más importantes de este informe, que se habla con nombre y apellido de cadenas de mando, de personas que están allí, y además muestra todo lo que falta por avanzar para que haya justicia en Venezuela. Para ese momento, además, el dólar ya estaba por los 440 mil bolívares. La cosa iba ganar. Si no lo compraron en octubre, les tengo un cuento. ¿Qué otra cosa pasó este año, aquí? pues que detuvieron a Alex Saab. Esta persona importante en la política venezolana, siendo colombiano, era el encargado de hacer los negocios de las cajas clave y otro montón de, de, de cosas que tenían que ver con traer comida, eh, convertir los, los, los, vamos a decir, los mercales en bodegones y este tipo de cosas. Pues bueno, el 12 de junio Alex Saab estaba en un viaje, hizo una, un toque técnico en Cabo Verde y lo detuvieron. Fue capturado por orden de Interpol. Y a partir de allí, el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho todo el esfuerzo que se puedan imaginar por tratar de liberar a Alex Saab. El cuerpo de defensa de este señor, el equipo de defensa de este señor suma hasta un ex juez español de altísimo rango en su momento, Baltasar Garzón, y le han inventado todo. A Alex Saab lo han enfermado, el, tienen enferma a la mamá, eh, pobrecito el bichón, lo caen a pescosadas porque lo dijeron, que le caían a golpes sistemáticamente todas las noches. Iba un funcionario de la Embajada Norteamericana a hacer eso, que no le han dado acceso a su cuerpo de defensa. que Lo que ustedes se puedan imaginar y, sin embargo, el Estado de Cabo Verde se ha mantenido muy, muy fuerte y muy serio ante el asedio diplomático ilegal desatado por la causa venezolana alrededor de Alex. Saab. Después de la detención el 12 de junio, pues el primero de julio se aprobó la extradición a Estados Unidos Algo que no ocurre de inmediato Sino que siguen pasando los meses Y se están agotando todos los esfuerzos de librito jurídicos Para retrasar el proceso Y por eso es que hemos visto casi que una operación de propaganda En la que esta gente inventa historias O trata de dar tubazos pero falsos O dice que le van a dar casa por cárcel Cuando no está comprobado Entonces tiene que tener mucho cuidado Cada vez que lean una información sobre Alex Ab, Porque ese caso seguirá Y el poder económico para hacer ruido Está en manos de su defensa. En paralelo hay que decir que Colombia también le ha abierto procesos judiciales y le incautaron bienes allá que suman millones y millones de dólares. Bueno, de más reciente data, apenas el 15 de diciembre, el tribunal, la Corte de Apelaciones de Barlavento, dice, mira, a mí no me importa lo que diga el tribunal de la mamá de Tarzán, imagínense que es una suerte de tribunal como el CARICOM... Y Cabo Verde dice, mira, primero yo no suscribí el protocolo de esta gente y segundo, eso no me obliga a cumplir con el arresto domiciliario. El único que tiene competencias para decir qué se hace en el caso de Alex Saab es la Corte Suprema de Cabo Verde. Esto es como cuando en Pokémon vas con un Pokémon legendario y la, y la Pokébola no, no termina de capturarlo es Un poco ese asunto de no saber hasta que no se concrete. Así que la gente que está esperando más datos sobre eso, esperemos a 2021 quizás se sepa más. Miren, de los hitos más dolorosos que ha vivido este país este año, sin lugar a dudas, ha sido la crisis de los servicios básicos. En Venezuela, lograr concertar en simultáneo, tener luz, agua, gas... ...que te recojan la basura... Es, ...es casi... ...¿cómo decías tú de los Pokémon? No, no, es un mito... ...es una leyenda okay, urbana... ...es sale, decir... Vale. ...tú te quieres levantar a alguien... ...tú le dices... ...en mi casa tengo agua... ...es <risa> una cosa... ...vamos... ...que... No, él no lo hizo así conmigo... ...pero... <risa> ...pero efectivamente es... ...muy, muy complicado... ...tan complicado... ...y además... ...conste... ...si nos... ...encerraron a partir de marzo... ...bajo la leyenda de la pandemia... ...que no podía contagiarnos a todos... Fue una manera de cercenar la capacidad de protesta de este país y en consecuencia, cuando las cosas se pusieron muy desesperadas para la mayoría de los venezolanos, terminaron saliendo a su calle, al menos a su calle, a decir, no tengo agua desde hace 45 días o no hay manera de conseguir una bombona de gas si no la pagas en dólares con una semana de adelanto y eso no te da certeza ni siquiera de que te la vayan a traer. Todos los días hay venezolanos reclamando los pésimos servicios básicos, de nuevo. Es una tragedia de infraestructura lo suficientemente intensa para que tengas en este momento funcionarios del Estado, como por ejemplo los de CanTV, diciendo, mira, si es verdad, Camp TV es una maraña, ahí no hay nada que hacer, qué horror. Camp TV se convirtió en un nido de quejas. Y además cuando, cuando hacemos este tipo de observaciones no es que nos estemos quejando del confinamiento. El confinamiento es necesario como una política para control de la epidemia. El asunto fue que se hizo de manera abrupta, sin ninguna planificación y condenando a la gente más pobre de este país a empobrecerse y a los que estaban produciendo a parar. Entonces esos primeros meses que fueron a la fuerza, que fueron tan duros, luego generan una factura enorme porque la gente necesita salir a producir justo cuando la pandemia está en su peor grado de difusión. entonces es, ese no tener control, ese, ese estado que no planifica, ese estado que ni siquiera en estos meses ha mejorado la infraestructura sanitaria como debería haberlo hecho, es lo que nos pone en esta, en esta situación donde se suma lo peor de ambos mundos. Porque la gente se ha descapitalizado, la gente ha ido perdiendo recursos mientras pasan estos meses. Entonces, la suma de conflictos de servicios públicos le colapsan la vida a cualquiera. Y la escala, además... De degradación es muchísimo más intensa. Antes pasábamos horas para llenar un tanque de gasolina, ahora pasamos, pas después pasamos días y hay zonas de este país, regiones de este país que pasan semanas tratando de llenar un miserable tanque de gasolina. Y lo tienes que pagar en dólares, porque eso de la gasolina en Bolívar, subsidiada tal eso es una leyenda, eso no existe, porque no además, es verdad. Además Venezuela entró en la paradoja de que dicen, en la narrativa oficial, es que nos están sancionando, nos bloquean, otra palabra mentirosa, nos bloquean. Entonces el país Venezuela y el país Irán se ponen de acuerdo para transar y buscar soluciones, pero la gasolina te la cobran en dólares. En la moneda del país que en teoría es el que te está sancionando. Una cosa que no entienden ni ellos. Y entienden tampoco que siguen hablando de precios internacionales. Gracias. Gasolina tarifas internacionales. Cuando en el mundo los estados no le ponen precio a la gasolina. Entonces, señores, estamos muy, muy, muy confundidos. La otra noticia importantísima de este año es que... En medio del panorama político, de las distintas negociaciones que hubo por buscar soluciones al conflicto en Venezuela, el 31 de agosto hubo un indulto a decenas de políticos en una suerte de jugada preelectoral. Pero el indulto no llega desde la narrativa oficial, sino desde la narrativa de un líder opositor, Enrique Capriles, que de repente dice, mira pana, yo sí me he reunido con Nicolás Maduro, yo sí he ido para Miraflores, yo sí negocié porque hay que salir de este marasmo y el hombre soy yo. Esa jugada no fue completa porque al final no consiguió las condiciones electorales que esperaba para ir por su cuenta y con sus propios eh, candidatos a la elección eh, que se armó el CNE para el 6 de diciembre, pero queda este hito de que hubo gente que fue liberada, hubo casos que se pararon, hubo gente que estaba encerrada en la DGCIN sin haber sido presentada ni siquiera en tribunales y que de pronto salió. Entonces este, esta jugada política no se concretó en 2020, la veremos en 2021 cuando nuevamente empiezan a surgir estos otros actores políticos a decir, yo también soy la oposición y yo también tengo capacidad de reunirme con la Unión Europea, de reunirme con, el, con Nicolás Maduro y de jugar también mi propio juego. De hecho, ahora mismo en diciembre la Unión Europea ha estado recibiendo al resto de los países de la Unión y a algunas naciones latinoamericanas para intentar ponerse de acuerdo sobre cómo van a tratar el tema venezolano en adelante, qué va a pasar con la oposición venezolana y el concepto del interinato a partir del 5 de enero todavía no han llegado a acuerdos, al menos para el momento en el que estamos grabando este en serio pero Alemania está haciendo el esfuerzo por tratar de ponerse de acuerdo, qué es lo que va a pasar, recuerden que es una figura novísima, una cosa que está pasando casi que por primera vez y esta gente tiene que resolver diplomáticamente qué ocurre con una asamblea nacional que supuestamente termina el periodo del 5 de enero por una elección amañada, una elección que ya ellos advirtieron no van a reconocer. Si yo no reconozco los resultados de esa elección, Ergo no puedes reconocer a la asamblea que se supone tomará posesión. El 5 de enero de 2021. Tienen que resolverlo política, diplomática y jurídicamente. Mientras tanto, el problema de los presos políticos no se ha resuelto porque salieron unas decenas. No todos estaban presos, no todos eran políticos y quedan en prisión más de 300, sin contar a militares. ¿Qué ocurre? Que tampoco como sociedad tenemos acceso a una lista abierta de quiénes son estas personas y dónde están. Y ahí sí tenemos que hacer un llamado como ciudadanos de que las listas de prisioneros políticos deberían ser accesibles por todos, para saber cuáles son esas causas, para que la gente además no los olvide, para que la gente pueda acompañar a sus familiares. Porque si ¿sí saben que mucha de esa gente, los que están en prisión o los prisioneros que están excarcelados, pero en pésimas condiciones porque su libertad está restringida, necesitan necesitan tener justicia y es importantísimo de verdad darle, darle un conducto más orgánico a esa historia, que una organización diga yo tengo la lista ja, ja, ja, ja. solo yo es una necedad esto no es un problema de marca, organización de verdad es un problema nacional y mientras más personas puedan participar puedan organizar la lista de presos políticos, puedan darle datos a esos presos políticos va a ser mejor para sus causas otra cosa importante de 2020 y es que el Tribunal Supremo de Justicia dentro de esta jugada de tener unas elecciones parlamentarias para Nicolás Maduro, pues se robó a las directivas de los partidos opositores. Luego de haber montado la directiva del Consejo Nacional Electoral. ¿ah? Entonces lo que hicieron fue construir unos partidos zombies que participaron en estas elecciones falsas. Entonces era un falso acción democrática, un falso voluntad popular. Con Primero Justicia lo hicieron, pero como después hubo esta suerte de negociación con una fracción de Primero Justicia, dijeron, bueno, ahora se va a llamar Primero Venezuela. Entonces el tarjetón no participó. Pero eso está allí. Y no solamente fueron contra partidos opositores, sino que también fueron contra Tupamaros, PPT, y fueron atacando a otros partidos de la alianza chavista, pero que no se plegaron al polo patriótico. Y no se imaginan además como el dolor de cabeza que esto le produjo a esta izquierda caviar, a esta izquierda estúpida latinoamericana que apoya al chavismo porque sí, porque se supone que es de izquierda con las denuncias que fue elevando el Partido Comunista de Venezuela. Cuando el Partido Comunista de Venezuela dice, mira pana, no me están tomando en serio, no me están tomando en cuenta, yo estoy bloqueado, cuando el Partido Comunista de Venezuela sufrió lo que ha sufrido la oposición durante todo el periodo de Nicolás Maduro, es que esta gente termina diciendo, conchale, pero... ¿No será que lo hiciste mal? ¿No, ¿No será que hay que perfilar mejor el gallo pa, para que mire otro lado? ¿No, ¿No será que estás usando un rojo muy rojo? No sé, un, si cambiamos de pantones. Algo tenían que hacer alrededor de esta denuncia. Mosca, no es que el Partido Comunista haya dejado de jalar nemecate al psv Nunca lo ha hecho. Nunca. Como el más igual siguen diciendo, ¡Oh, qué chévere el comandante, andante, vaina! No, yo sí que viva la revolución. ¡Eh, qué lindo todo! ¡Pateame, no importa! Pero aquí está la alternativa. Lo importante es la resistencia al imperio. Se parece un poco al partido comunista iraní que están en el exilio, fueron encarcelados y asesinados por el régimen iraní, pero desde el exilio dicen no, lo importante es protegerse del imperio. Son hermanos ideológicos. Con ese escenario llegamos a las elecciones amañadas del 6 de diciembre, de la que tendrán mucha más información, pero otros hitos de cierre de año es que la Asamblea Nacional Constituyente cierra después de tres años de no hacer gran cosa, salvo inventarse leyes, perseguir gente y otras cosas, pero la Asamblea Nacional Constituyente no hizo una nueva constitución y el gobierno interino, por su lado, no en respuesta, sino por su lado, logró sacar el bono de Héroes de la Salud que fue una manera de tomar dinero de los, de los que, activos que están congelados en empresas del Estado venezolano en el exterior para poder hacer un bono a personal médico en Venezuela. Más de 60 mil personas recibieron unas mensualidades en términos de bonos que superan por mucho los salarios venezolanos, porque hay que decirlo, y también para hacer un balance de este 2020. Al cierre de 2019, el salario mínimo en Venezuela superaba los 3 dólares y medio y para el cierre del año 2020 ya está por debajo de un dólar. Así es. En el mejor de los casos, si de verdad aumentaron de manera silente a un millón doscientos mil bolívares el salario mínimo, si de verdad lo hicieron, ya está por debajo de un dólar. Si todavía permanece en el rango de los cuatrocientos mil bolívares jóvenes, Eso porque sí. además el dólar oficial sigue corriendo pero o sea, desesperadamente para batir el récord del dólar paralelo, sí. para estar eh, a la par del dólar paralelo. Son unos mercados que este gobierno no ha querido admitir. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela, en nombre del Ejecutivo, sí lo hace y es una admisión de la dolarización de facto que estamos viviendo y pretenden hacerse los locos mientras van creando condiciones cada vez más desesperadas para los venezolanos. Todo el drama alrededor del naufragio más reciente que ocurrió en las costas de Guiria porque devolvieron a unas personas desde Trinidad y Tobago y al parecer la tesis más sensata es que a este bote le pusieron más personas que ya estaban detenidas en Trinidad y Tobago y al tener esa sobrecarga lamentablemente el bote naufragó y estas personas murieron esa desgracia no va a dejar de ocurrir mientras no cambien nuestras condiciones. Y esas condiciones incluyen también lo económico, pero sobre todo la atención humanitaria, porque este es el año en el que el país ha vivido su peor momento en crisis humanitaria. Aumentó el hambre, aumentaron las muertes por enfermedades evitables, aumentó la pobreza, pero en paralelo es el año donde las ONGs han sido más asediadas. Tuvimos un ataque contra la sede de eh, la gente que trabaja en el JM de los Ríos Prepara Familia, un ataque contra la organización Alimenta la Solidaridad, que tiene decenas de comedores, otro ataque contra. Acción Solidaria, que tiene medicamentos y trabaja con personas con VIH. Y última la última semana que pudimos reportar, un ataque contra la organización Convite, que trabaja con personas de la tercera edad. No hay motivos alrededor de esta historia más que un ataque a los que trabajan con la ayuda humanitaria. Pareciera que al Estado le enoja que la sociedad encuentre otras rutas para resolver los problemas que ya vive, para tratar de aliviar lo que un Estado ausente cuando no fallido no resuelve. Las ONGs han sido unas enormes rutas para aliviar lo que ocurre en esta sociedad. Además, para seguir insistiendo en la enorme necesidad que tiene este país de recibir más ayuda humanitaria, de formar parte del Programa Mundial de Alimentación. Hay que aliviar el hambre en Venezuela. Y además a esta, a esta línea se suma que no solamente ha habido acciones armadas o detenciones, sino que son nombrados en medios del Estado una y otra vez para que los hostiguen, para que los presionen, para ponerlos en una lista de culpables. Eso es sumamente peligroso y además aleja la posibilidad de que más gente ayude a Venezuela. Y otra cosa que también espanta es que terminas convenciendo a cualquier agencia internacional de ayuda que tú jamás serás un buen país anfitrión, que a ti no te da la gana de ser un gobierno anfitrión. Por el contrario, parecieras patear la posibilidad. O pasa bajo tu administración o no ocurre, aunque el costo sea miles de venezolanos absolutamente desnutridos. Para cerrar el año 2020, el drama migratorio ha sido muy duro, el asunto de Trinidad y Tobago ha sido altamente denunciado, pero falta más, sobre todo porque Trinidad tiene que actualizar sus propias leyes. Pero por el otro lado aparece el informe de la CPI y es en ese informe de la CPI donde dice que su examen preliminar ya puede llegar a su fin porque pueden ver, pueden entender que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad que son competencia de esta corte. En efecto, el fiscal general impuesto por la constituyente que ya termina sus y que funciones hizo una visita a la Corte Penal Internacional para decir, no vale, pero si aquí estamos nosotros tratando de averiguar qué pasa con el caso Venezuela 2, qué pasa con... ¿Cómo y cuánto han dañado las sanciones a nuestro pobre país? Y la fiscal de la CPI le dice, bueno pana, chévere, pero ¿sabes qué? Hay un caso que le antecede que es Venezuela 1 y que está asociado a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, esto es Exámenes preliminares llevan tiempos diferentes. Obviamente el Venezuela 1 está un poco más adelantado. El mismo día que la visitó Tarek William Saab, la fiscalía de la CPI dice a ah, Venezuela 1 pasa de la fase 2 a la fase 3 y de más reciente data ocurre esta historia en la que dice mira, sí. La verdad, hay bases suficientes para decir que en Venezuela se han cometido crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional y los vamos a investigar. Que además señala directamente a cuerpos de seguridad venezolanos que tienen responsabilidad en estos delitos y que además demuestran que hay una cadena de mando en la que no se trata solamente del abuso de un oficial de bajo rango, que basta que lo reprendan y ya, sino que es la estructura. Y por eso es importante que la Corte Penal haya hecho este anuncio. ¿Y qué tenemos entonces para el cierre? De diciembre, ese dólar que empezó en algunos pocos miles de bolívares ya cierra en. Un millón cien mil bolívares. Bueno, y ahí he estado subiendo, bajando y tal, pero... <risa> ahí ha estado, sin lugar a dudas, la, la, el mes más, de más rotundidad fue el mes de la campaña electoral porque el chavismo se dedicó a imprimir dinero sin respaldo y esto fue un bono para ti y un bono para mí un bono para los muñecos. No, y, y, y lamentablemente pagó. siempre fueron cantidades muy miserables, pero en todo caso dinamizó... ...la necesidad de la gente de darle respaldo a ese dinero comprando dólares. Así que conclusión, queridos amigos de En Serio... ...cada vez que pidan enero, por favor, sorpréndeme. Piensen en Venezuela. Estamos hartos de sorpresa. Quisiéramos un año aburrido después de resolver <risa> nuestros problemas. Ah, no va a pasar, no va a pasar. Ya tenemos el anuncio que las dos primeras semanas de enero... ...para darle un saldo razonable a este mes de relajo... Las dos primeras semanas de enero, justamente, chicos, cuando debería uh, entrar en funciones la nueva Asamblea Nacional, vamos a estar nuevamente en una cuarentena radical, lo que haría poco probable que se pueda protestar en la calle, por una asamblea nacional, electa por el chavismo, elegida, sería más justo porque aquí no hubo voto, no hubo la transacción de la decisión de la población, no con ese nivel de abstención, no con ese nivel de trampa del Consejo Nacional Electoral. Lo que va a pasar en 2021 es aún más complejo y esperamos estar aquí para explicarlo en serio. esto fue en serio, él es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki Soto y yo estuvimos acompañados de John y Juan Carlos que nos hicieron una buena compañía este año aquí en el patio. Y le agradecemos a ustedes por ser parte de este canal, por compartirlo, por ver que se puede analizar un año completo. Hay una campanita abajo y además tenemos el canal patreon.com slash Naki Luis Carlos, todo pegado.